información, y es que el domingo termina ya la Gira del Pueblo. Las personas que, han, que estaban preguntando a, hasta dónde queda la, la Gira del Pueblo, pues el domingo termina la Gira del Pueblo y el domingo concluirá. Este, oye, oye, me pro, concluye bien porque el día 15 más el doble sueldo, la gente va para allá a gastar su, su chelito, normal. Así que el 15 termina la Gira del Pueblo que va a finalizar, que, que empezó eh, en San Cristóbal. Eh, que fue el primer show eh, y ahora va, va a terminar según tengo entendido eh, en la romana eh, oh, va, bueno, está lejito sí así pero va, la gente de la romana va a disfrutar de, de su concierto, porque no es que usted vaya de aquí, no, es la gente de la romana que tiene que disfrutarlo y lo va a disfrutar bien, porque cobra su doble sueldo y el día 15 va a finalizar ahí con su quincena y todo hay personas que, que entienden que eh, ...que qué pasa con la capital, con Santiago, que por qué no harán a, a la capital de Santiago... ...no se hará en la capital de Santiago porque el concierto se hará solamente en las ciudades, en los pueblos... ...que Romeo no fue, o sea, que, que ya Romeo no, eh, no ha ido... ...o sea, ya la capital, que ha ido al Estadio Olímpico y ha ido al, a la gran ciudad de Cibao ...o sea, ya Rome, eh, Romeo fue... perdón ...pero, eh, por esa razón es que no estará Romeo ni en la capital ni en Santiago, en la gira del pueblo. Eso no, no incluye, porque ya Romeo ha ido a esos pueblos y se tiene entendido que son pueblos que no tienen esa civilidad de que Romeo pueda ir y la gente pueda disfrutar de ese concierto. Bueno, anoche, señores, fue tendencia eh, la conversación de, del amigo de, de blackie sí, el amigo de blackie, y César Abusador, el amigo de Blacky. Vamos a escuchar el audio. Porque hay una partecita que las redes sociales todo el mundo se está preguntando. Vamos a ver si escuchamos el audio ahí. <risa> Hermano, mira, si mi mujer está en su casa y tanto esa propiedad y toda mi familia tranquila, pues yo voy y me entrego y me callo la boca. Mis problemas no son tan grandes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 ¿Con qué van a vivir mi familia? ¿Qué van a comer si quieren esto cogido? Hermano, mira. Bueno, la pregunta de las redes sociales y lo que todo el mundo se pregunta es, ¿a qué ministro él se refiere? Se ve, ¿a qué ministro? Esa es la pregunta que todo el mundo dice, ¿pero qué, a qué ministro se refiere? Si es una negociación que él tenía con el ministerio, con el ministro de la policía, pues ser eso. O tenía, o tenía un intermediario que estaba ayudando a que ellos se comunicaran sin violencia. Puede ser eso es posible. Pero la pregunta es, ¿a qué ministro se refiere César el abusador? Yo no sé. Díganlo ustedes a través de las redes sociales. Ustedes puede comentar abajo ahí en los comentarios de Instagram, Facebook y YouTube. recordarle como siempre, que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y nada, continuamos más con el toque de mediodía y la bella y hermosa, veloz, que está con ustedes. ahora vamos con ella.